Me parece muy curioso que justo ahora, antes del Día de la Madre, y que van a entregar el 10% a todas las personas que tienen acceso y 200 mil pesos a los que no tienen fondo, puedan tener acceso a bienes de consumo en los, en los barrios altos y en los lugares donde la gente realmente no necesita el 10%. Y le privan a toda la gente que realmente necesita consumir, consumir como los pequeños y medianos empresarios, abrir sus tiendas para poder subsistir y pasar esta pandemia y poder llegar al punto de no quebrar con sus empresas, es insólito la forma en que están haciendo las políticas. Aquí la política tiene que ser pareja para todos O sea, si, si, si van a ayudar, deben darle la oportunidad a los grandes y a los pequeños. Eso de estar siempre haciendo más rico a los más ricos, a mí me parece que es muy injusto y no, es, y no corresponde, no es ético, no es moral, porque la gente está sufriendo.